Esta es Bogotá Travel BogotáTravelGuide.com, la guía turística de Bogotá. Amigos de Bogotá Travel Guide, hoy nos encontramos 3200 metros más cerca de las estrellas, en el Cerro de Monserrate, con una vista panorámica espectacular de la ciudad. Estamos con Tirso Sánchez, bienvenido a Bogotá Travel Guide. Gracias, buenas noches, bienvenidos a Casa San Isidro. Eh, con la Cafetería Panorama, es la primera vez que tuvimos servicios gastronómicos acá en el cerro, y eh, hacia 1977 inicia ya Casa San Isidro formalmente, es decir, una tradición de 35 años. Eh, la especialidad de la casa son las langostas, los frutos de mar, eh, aves de casa, como son el pato, tenemos eh, con, eh, conejos, y eh, cordero también. Entonces eh, es una gran oportunidad para deleitar platos especiales, espectaculares y con una vista maravillosa a la ciudad Tirso, cuéntanos un poco del estilo que maneja Casa San Isidro El estilo de Casa San Isidro es un estilo romántico es un ambiente tenue, a baja luz es una casa uh -huh. colonial el ambiente es un ambiente muy especial eh, tenemos un pianista eh, que deleita todas las nacionalidades eh, es un sitio muy especial, muy agradable a la luz de las velas tenemos chimeneas, por uh -huh. tanto es muy acogedor que contrasta con el frío del cerro. Además es un sitio ideal para peticiones de mano. También tenemos una cava sototerra en donde tenemos un plan especial. Donde organizamos un video con fotos de las parejas uh -huh. eh, o fotos de las personas que están celebrando cumpleaños. Se hace un video y se proyecta en nuestra cava Sototerra. Es un, es un momento muy especial donde se hace un brindis y se hace todo un acompañamiento con nuestros familiares de la casa. Bueno, recuerden, Casa San Isidro, recomendado de Bogotá, Travel Guide.